al Parque, 25 años, estamos en Orbita Rock y estamos con nuestros amigos de Here Comes the Kraken de México. Amigos, ustedes no es la primera vez que están aquí en Colombia, ¿cómo ha sido su experiencia nuevamente en este festival de Rock al Parque? Eh, pues emocionadísimos porque hemos venido a dos festivales acá pero eran eh, la Expo Tattoo, Tattoo, Tattoo Music Fest y nos fue genial, pero no esperábamos que nos fueran a invitar además a, a este festival que pues ya es leyenda y que nosotros desde niños lo hemos escuchado, entonces pues más que emocionados estamos acá, con un poquito de frío, un poquito nerviosos, pero más emocionados que nada. ¿Qué estaban haciendo hace 25 años? Uh, hace 25 años estudiando la primaria, no sabía qué hacer de mi vida, y yo creo que estaba escuchando por primera vez un disco de Metallica, que fue lo que hizo que cambiara mi vida totalmente. Cuando empezó Here Comes the Kraken, ¿cómo se unieron y cómo ha sido el proyecto? Empezamos hace 10 años en Aguascalientes, México, eh, nos juntamos los más talentosos de las bandas locales, y, y guapos además. <risa> y ya, 10 años tocando y nos la hemos pasado muy bien, tal así que hemos seguido a los mismos integrantes, una a veces descansa uno que otro, pero este, gracias a la constancia y disciplina, esfuerzo y apasiona la música, estamos en el Rock al Parque. ¿Cuál es la canción o el álbum que más les gusta a ustedes, que ha marcado a las generaciones que los escuchan? Bueno, yo creo que el disco que sin duda ha marcado una tendencia tanto en México como en Latinoamérica de Here Comes the Kraken fue el primer disco el primer disco que se llama Here Comes the Kraken este fue como que la sorpresa, fue como la banda sorpresa cuando sacamos en ese tiempo era el MySpace sacamos el álbum ahí por se podía escuchar gratuitamente entonces este fue como un boom, un boom porque era un género que no estaba muy visto en México o sea una mezcla de death, death metal con hardcore entonces ahora le llaman deathcore este, fuimos la, la banda pionera de ese género en, en México, entonces eso cre creó una escena nueva en México totalmente, entonces eso nos permitió hacer tours por todo México en ese año, del 2009-2008, y después este, Europa nos volteó a ver y, y fuimos año tras año tras año a Europa, Europa, cada vez iba creciendo más la, la fan base y ya llevamos ahorita 7 giras en Europa, 4 giras en Estados Unidos, eh, y en Sudamérica solamente han sido tres fechas aquí en Colombia. O sea, en Colombia ha sido... Y, yo, y esperemos que ahora con este festival que es el Rock al Parque, que, que se nos puedan abrir más puertas para el resto de Latinoamérica. Porque sé que es, es, un, es un festival donde va a tener mucha exponencia la banda. Entonces estamos muy agradecidos, muy contentos y esperemos que les guste a los que no nos conocen. ¿Cómo es manejar la fama, las redes sociales, televisión, radio? Fácil, fácil, nosotros somos unos profesionales de eso y pues, no, no pues la verdad que tocando Metal Extremo eh, no hay mucha exposición, pero ahora que estamos en el local parque pues lo aprovechamos, nos bañamos, nos venimos a las entrevistas y acá, acá andamos, pasándola bien. Sí, la verdad que no es nada de estar batallando, pues, o sea, nosotros lo disfrutamos haciéndolo y más que un hobby, pues es nuestra, nuestra forma de vida y lo disfrutamos mucho, entonces eso es lo que nos ha mantenido y, y, y gracias a eso también hemos estado pues, escalando ahí en el mundo difícil de la música. ¿Redes sociales para que todos nuestros seguidores estén pendientes de ustedes? Bueno, estamos en Facebook como Here Comes the Kraken, en Instagram estamos como Here Comes the Kraken MX y en Spotify, pues ahí están todos nuestros discos, pueden escucharlos, este, escúchenos, y a la gente que, que de Colombia pues sabe que las queremos muchísimo, siempre es un placer estar acá y pues ya a punto de subir al escenario, gracias por la, por la entrevista y nos vemos en el, en el escenario lago. Orbita Rock, 25 años de rock al parque con Here Comes the Kraken.